Gracias, presidente. Buenas tardes, senadoras, senadores y demás. Discapacidad y dependencia no es lo mismo. Son conceptos distintos. Discapacidad es una consecuencia, una consecuencia que eh, afecta a una persona, eh, a una persona que por, sus, por una condición que puede ser física, puede ser psíquica, puede ser sensorial o puede ser cognitiva, eh, por una cir esta circunstancia particular, tiene eh, y, y porque el entorno no está adaptado a esta condición, tiene eh, limitación, una limitación funcional para ejercer su actividad diaria. Eh, cuando una persona tiene esta, esta, una discapacidad, está afectada por una discapacidad, existe el ordenamiento jurídico existe la posibilidad de… Por favor, señorías, guarden silencio. Es imposible poder seguir el debate. Gracias, presidente. Cuando una persona eh, está afectada por una discapacidad, decía, el, el ordenamiento jurídico le ofrece la posibilidad de acogerse a un certificado, de obtener un certificado que reconoce, puede reconocer un grado distinto, distintos grados de discapacidad. Y cuando la discapacidad es reconocida, esta persona tiene eh, una serie de derechos, una serie de, de beneficios que pueden consistir en apoyo personal, en apoyo tecnológico o en, en el disfrute de una, de una serie de servicios. Estos apoyos, estos servicios, se traducen en políticas públicas eh, que pueden ser fiscales, pueden ser laborales, sociales… En definitiva, son medidas compensatorias, es decir, que compensan esa falta de educación de la sociedad a la condición particular que produce dificultades funcionales a una persona con discapacidad. Eso es una persona con discapacidad. Dependencia ya es otra cosa. Cuando hablamos de dependencia, si eh, seguimos en la definición que ofrece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se trata del estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, o ligadas a la falta eh, o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para la realización de, y esto es eh, lo que define eh, la, la, la dependencia, para realizar actividades básicas de la vida diaria. En la práctica, normalmente, la dependencia se, se entiende como una circunstancia ligada a la edad, al deterioro de la salud eh, a la que puede llegar una persona por razón de edad y el ordenamiento jurídico ofrece también la posibilidad de obtener el reconocimiento de un grado de dependencia que puede ser leve, moderado o más grave. Bueno, leve no, perdón, puede ser entre tres tipos en función de la necesidad que tenga para cubrir esa falta de autonomía para llevar a cabo esas actividades básicas de la vida diaria. En definitiva, son conceptos distintos y, sobre todo, sobre todo eh, una persona con discapacidad, en principio y con carácter general, no es una persona dependiente. Al contrario. Precisamente la filosofía de las normas que eh, reconocen los derechos de las personas con, con discapacidad lo que están eh, dirigidas es a garantizar precisamente la autonomía. Pero, siendo esto verdad, también es verdad que las personas con dependencia... Son personas con una grave discapacidad. De forma que tenemos hay una zona de intersección, aun reconociendo que son distintas las circunstancias, hay una zona de intersección en la que personas dependientes, es decir, personas que no tienen autonomía para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, eh, lo son porque eh, les afecta una discapacidad. ¿Cuál es el problema? Que el reconocimiento de una y otra circunstancia tienen un origen, una trayectoria de reconocimiento y un sistema, un proceso de obtención del reconocimiento de la circunstancia particular muy distinta. Las leyes o la ley para la dependencia está dirigida sobre todo a otorgar el reconocimiento al apoyo de una o, o, o distintas personas, mientras que las leyes de los derechos de las personas con discapacidad están más dirigidas a lograr la autonomía de esas personas. En cual, y los procesos, en cualquier caso, son muy distintos, separados, y las consecuencias, las consecuencias, los beneficios a los que pueden acogerse las personas son muy distintos. El problema es de esta separación, digamos, de esta diversificación de, de, de, de los procesos de obtención del reconocimiento del estatus especial de estas personas. El problema es que una persona dependiente que quiera ver reconocida también un grado de discapacidad tiene que comenzar otro proceso distinto de reconocimiento de la discapacidad con el engorro, el coste eh, físico eh, económico que ello supone. Podría plantearse y es una posibilidad, podría plantearse, no es una posibilidad absurda sino que está también eh, es una propuesta hecha por, por, desde el ámbito de la medicina unificar los procesos unificarlos y considerar en un solo procedimiento, el reconocimiento de una u otra o ambas eh, circunstancias a las personas. En esta ocasión, lo que, la propuesta que nosotros traemos aquí es algo más eh, humilde, es, eh, no, no, no pretende ese cambio tan, tan radical, aunque podría ser el horizonte en el que se trabaje sino que es una cuestión muy pequeñita eh, y, y que consiste en dar vía a una reclamación de los movimientos sociales por la discapacidad, una reclamación que también es eh, de, de hace mucho tiempo. Y que consiste en reconocer de manera automática a las personas que hayan sido eh, reconocidas su, como personas con dependencia, eh, reconocerles automáticamente un grado de 33% de minusvalía que es el grado de minusvalía que permite a, a estas personas gozar de esas medidas compensatorias que ofrece el ordenamiento jurídico de esta manera estaríamos simplificando la vida de las personas y atendiendo además a una demanda pues bueno guay, llamémosle también histórica. Eh, para, ello, para ello proponemos precisamente, como decía el título de la iniciativa, modificar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su integración social, integrando esta, esta medida de reconocimiento automático de la discapacidad mínima de un 33% que luego cada persona podría, si quisiera, si lo viera, eh, si lo viera oportuno, seguir otro tipo de procedimientos para obtener el reconocimiento de una discapacidad, de un grado de discapacidad mayor, pero aunque sea ese 33% que fuera reconocido con carácter automático. Esta es la propuesta y muchas gracias. Gracias